ese día estábamos estaba todo esto bueno la revuelta aquí de, de toda la gente y más los policías entonces yo tenía que sacar una máquina de la casa que no era mía tenía que entregarla y le dije a él que me acompañara a dejarla entonces cuando salimos allá yo me fui a entregar la máquina y le pedí que se devolviera fue donde la policía lo agarró y lo golpeó y nosotros somos del barrio nosotros no somos ni de sardinal nosotros somos de este lado donde están ellos peleando no es posible que el policía lo haya agarrado y lo haya aventado en la, en allí, en esa, en, esa, en, esa, en esa perrera y lo hagan, lo hagan golpeado, simplemente porque dice que él andaba detrás y donde yo sabía que soy su padre, digo yo que no porque nosotros andábamos trabajando ¿Eh? ya eso es lo que yo me pongo porque realmente no ¿Qué está... día fue ese? eso? Fue... Eh... Eso. el día siguiente o el mismo día? El mismo día, o sea, el mal, el mal estuvo en la mañana y ellos lo agarraron a las 4 de la tarde allá A las 3 y 4 y media, 4, 4 de la tarde En la mañana habían hecho el daño y en la tarde lo agarraron allá y dijeron Estos son, y ellos y, y, y, y, ni ellos mismos saben, ni, no saben ni cómo, ni cómo se llaman ellos mismos Porque no saben ni la gente que, que, que hizo el mal Y agarraron, como decía la policía, bueno, nosotros vamos a salvar el pelleo de nosotros Vamos a agarrar a esta gente y estas son las que van a, a pagar, van a ir a pagar el daño que hicieron en la mañana no nosotros no no o sea yo sé que no fueron no fueron ni ninguno de los que de los que cayeron es fueron los que agarraron porque la gente y ahí obvio que la gente tiene que salir a hacer sus cosas allá afuera viendo la policía y papá los agarró y dijo que esos eran los que habían caído que estaban, y, y que estaban haciendo que habían hecho el daño ¿Qué estaban haciendo usted y su hijo ese día en la mañana ese día en la mañana estábamos trabajando nosotros porque yo tengo un pequeño taller ahí estábamos trabajando haciendo unos puertones y después digamos más tarde que tenía que ir a esa máquina, que yo había, que yo había alquilado en, en una empresa que se llama Razo entonces como ya era el tiempo, ya se me estaba pasando el tiempo, yo tenía que ir a esa máquina y no pude sacar mi carro entonces me tuve que ir con la máquina guiñándola al otro lado y vino la policía y fue cuando los agarraron a ellos del otro lado ¿Qué le dijeron cuando lo agarraron? ¿Usted estaba presente? No estaba yo, mi hijo, el, el único cuento que yo, eso de sí, yo ya me había ido, pero cuando yo volví, volví para atrás, fue que me dijeron todo el mundo, y bueno, incluso la, le dijeron a la gente del otro lado, ¡Ey, no agarren a ese niño porque ese niño es del otro lado, ese niño es del barrio! Y ellos dijeron, no, va para adentro. ¿Ves? ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes? O sea, los papás, ¿cómo se dieron cuenta? Ah, porque la misma gente que, de, que vivía allá afuera, que los conoce a todos nosotros, que vivimos aquí, eso fue lo que los lo dijeron a todos nosotros, ve, Franklin, ahí, ahí agarraron a tu hijo, nosotros le dijimos que, que ese chiquito era del otro lado, que era del barrio, y que iba para adentro, y ellos dijeron que no, que no era el barrio, y que iba preso porque él andaba en la, él, andaba en la, en la revoluta, que habían, habían hecho el daño ahí. Y nosotros, no en ningún momento, nosotros anduvimos en eso. ¿Y cómo se dieron cuenta? Entonces con ellos y fueron a buscarlo ¿Cómo hicieron para encontrar a Giancarlo? Ah, ah eso, no, pues vine aquí y, le, y les dije a la policía Les dije a la policía que a dónde, para dónde lo habían llevado Porque me fui a la, me fui a la policía de Sardinán Y ni cuenta se daban Después me vine aquí y dijeron que se iban para Liberia Después cuando iba para el, el camino a Liberia después Iba saliendo sí. al, de aquí de Sardinán Y otras personas de ahí que estaban ahí me dijeron No más, se lo llevaron para, para, para Santa Cruz Llegué a Santa Cruz, llegué a Fragancia Y en Fragancia me dijeron que ahí no sabían nada hasta después el mismo guarda de fragancia fue que averiguó y dijo que estaba en la comandancia ahí mismo Santa Cruz, así fue que llegamos hasta el punto. ¿Y en dónde estaba finalmente en Santa Cruz? Ahí estaban en, en, en, en la, delegación de, en la Santa delegación de Santa Cruz. ¿Y lo vio algún juez? O sea, ¿tiene expediente o no, no saben no, nada? No, no, no, no, no, no, no, no, no lo dieron ningún expediente, no lo dieron nada, solo dijeron que, que la que la juez la de, de, de, de Nicoya dijo que porque yo les dije a ellos, vea, es un delito, es un delito que ustedes tengan este este, este niño que es menor de edad, detenido, porque ustedes no saben ni cómo sucedieron las cosas, por qué lo tienen detenido. Y entonces ¿sabes qué dicen lo, que dicen ellos que, que, que ellos el juez, que lo como, dígame, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué él diga, ha sido que que, que, que, que, que quebró la, la pieza? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dígame, dónde está una grabación? ¿Dónde está alguien que venga y diga que él fue el juez que lo quebró? No, no, que no vemos. Entonces le digo, es un delito que tengan ese niño ahí. Entonces fue que dijo, dijo otro policía: Usted es el papá, yo soy el papá. Espérese que hace lo damos. Okay. Y lo de Nicoya, eso que no eh, pasó lo, nada. Ustedes es, no fueron a Nicoya. No, eso, eso, eso, nosotros no fuimos a Nicoya, nosotros no sabemos nada de eso. Él solo nada más le agarró unos datos ahí. El policía fue que le dijo que, o sea, que ya iba a salir. Pero no. Lo golpearon. Lo golpearon. Eh, Marita a Marita le quedó el, el, el. Bueno, que yo creo que aquí, creo que ando un, un, este, una foto de esa yo donde él le, eh, donde lo golpearon le quedó le quedó este eh, la, la, todo el mollón de, de, de, de voy a ver si lo ando yo creo que si sí lo ando para enseñárselo ve aquí está ahí, ahí usted lo puede grabar lo puede ver donde le hicieron donde, donde pegó contra la, la franja del, del, del camión de del camioneta de ellos y el gran y, y, y y eso hasta, hasta, hasta el doctor de, de cómo es el doctor de el doctor de, de, de la policía todo eso lo, lo valoró a él también hasta, hasta unas pomadas le mandaron porque dijo que todo eso le había él tenía un morado por dentro y todo eso donde el policía y él dice que él, él reconoce al policía que lo hizo eso no tiene el nombre no no lo tiene lo pedimos y lo pedimos y la, y, y, y la gente de, de, de, de, de, de de Santa Cruz, dijeron que no podían dar los nombres de los policías, no lo pudieran la dar. La ¿Ah? Sí, le pues, dieron la bitácula de todos los que lo agarraron a ellos y el policía dijo que no, que no, que no le daban, que, no que no podían darlo. El doctor de la policía le mandó la medicina. Le mandó medicinas a él, sí, porque... ¿Y ¿Usted sabe el nombre por... del doctor de la policía? No, eso solo solo solo mi esposa lo sabe, porque yo no anduve, ya porque yo tenía que trabajar, pero mi esposa sí ah. fue a poner la denuncia de autocomarita al día siguiente. La pusieron la denuncia sí, en el OIJ. Claro, fuimos a poner la denuncia. Okay. Sí, todo eso fu fuimos a hacerlo porque realmente nosotros decimos que la policía no tenía que haber hecho eso que hizo. Cuando lo detuvieron, los policías estaban armados. ¿Juan Carlos? No, no, no están armados. Bueno, sí estaban, pero, pero, pero no. ¿qué pasó? ¿Cómo se siente? <coughs> no, no, realmente y ahí eso que hicieron realmente no, no o son sea, para para mí que digamos, ¿Cómo? vea, para agarrar un menor de edad tiene primero que saber y tiene que tener base para hacerlo al cual ellos no tenían base, y ellos fueron y agarraron como para ellos quedar bien con la con los jueces y decir, aquí están la gente que, que, que le hicieron daño a las máquinas no, ellos ellos no, ni supieron, ni sabían ni quién fue, ellos lo que hicieron la policía fue agarrarlos para que ellos quedar bien con el juez de vergüenza que son, no hacen bien su trabajo una, <ríe> una pregunta, usted reconoce a los policías, son ¿Son del lugar? No son del lugar, aquí no había ni un policía del lugar Aquí todos vinieron de otros lados Aquí no hay ni un policía, ni un policía de aquí esta zona Porque incluso nosotros fuimos a la policía de aquí a Sardán Y no, ni cuenta se daban Aquí venían aquí policías de, de, de, de, de, de... ¿Cómo se llama? De Filadelfia, de Liberia Policías de, de... Fíjate que venían policías hasta de... Mmm, pues de ahí más para adentro en otro lugar que se llama porque eso ellos los tiros que dan de ese lado de, de los chiles de upala todo esto, solo, esos son esos los policías que estaban aquí aquí policías de aquí cerca no habían ni del coco ni, de aquí, ni ni ni ni los policías de aquí todo eran gente solo de afuera el nombre del jefe policial es que no eso si sí, no le puedo decir porque realmente no yo no realmente le digo yo yo hasta que fui a recogerlo para como nosotros andamos en eso entonces ya y hasta que me di cuenta que lo habían echado preso porque decían que andaban la ruta y tuve que tu, ir tu a recorrer hasta, hasta Santa Cruz. Okay. ¿Cuál ¿San? es tu nombre? Me llamo Franklin Ríos Ruiz. Gracias, Franklin. Gracias, Franklin.